de Avialala Noticias, lo anunciábamos antes de ir al corte. Mañana se recuerdan 50 años, medio siglo, de aquel golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez que después derivó en ese plan macabro que fue el plan Cóndor. Siete años aproximadamente duró la dictadura de Banzer. Para hablar acerca de este tema está junto a nosotros la presidenta de la Comisión de la Verdad ...y una activista por los derechos humanos... ...Nila Heredia, a quien le damos la más cordial bienvenida... ...¿cómo está? Buenos días... ...Diego Montaño la saluda. ¿Cómo está usted? Muy buenos días... ...y muchas gracias por, por permitirme llegar a su público. Bueno, eh, señora Heredia... ...medio siglo de aquel... Eh, cruento golpe de estado de Hugo Banzer Suárez... Eh, ¿qué, ...¿qué recuerdos le, le trae... Retroceder 50 años. Sí, ha sido un momento muy, muy complejo, muy duro, muy difícil. Eh, porque ese golpe se dio eh, justamente en un momento en que había, eh, el movimiento popular se había logrado re, rearticular y al mismo tiempo fortalecer. Eh, salíamos también de unos periodos de dictadura entre barrientos y obando. Eh, etapas en que eh, fueron, digamos, fueron ilegalizadas todas las organizaciones sindicales, políticas, etc. Eh, entonces el golpe de, de Barça que en realidad se dio y estuvo preparado varios meses antes sin embargo empezó aproximadamente el 19 el, el, sí, el 19 de agosto eh, desde Santa Cruz eh, fueron eh, pues eh, Trabajando desde allá, indico meses antes, y habían grupos paramilitares, este, particularmente en Santa Cruz, de tal manera que eh, lo doloroso fue cuando tomaron la Universidad de San Francisco, Javi, eh, perdón, la Universidad de Gabriel Reno Moreno, la Central Obrera Departamental en Santa Cruz, este, y bueno, también los abriles. Eh, hubieron muchos eh, res resistencia en la plaza y en otros sectores de tal manera que estos grupos paramilitares y el ejército pero particularmente los paramilitares entraron y eh, tomaron presos a cientos de compañeros universitarios reiteros de obreros abriles eh, y otros sectores periodistas varios de ellos y otros sectores que estaban concentrados por la plaza y en estos sectores. Eh, los tomaron presos. Eh, ya el día 19, el 20, los llevaron en camiones y nunca más volvieron. Fueron, no se sabe cuántos finalmente este, fusilaron en ese momento: 200, 300, cayeron muchos compañeros. Y ya el golpe acá vino porque ya fueron siendo tomadas algunas otras ciudades, Oruro. Eh, por ejemplo, eh, de tal manera que en La Paz se libró una fuerte resistencia, a pesar que la gente no estaba armada, pero se realizó una fuerte resistencia. Fue un día muy difícil, eran los aviones que igualmente sobrevolaban, eh, se hicieron puntos de resistencia, en la chacota era algo muy especial en ese momento, porque era una, un, digamos, un lugar donde... Eh, era alto, no habían edificios tan altos de tal manera que se podía este, visualizar desde allá era un, digamos estratégicamente desde la Icacota se podía controlar la universidad, la zona sur, Miraflores eh, por ello era tan eh, especial ese, ese punto eh, y bueno eh, después ya <risa> hubo la, la toma pero bueno ese fue el día, ¿no? el, el tema central es qué pasó durante esa dictadura en la dictadura donde realmente eh, fue eh, no solamente la imposición de un modelo económico eh, de, de usufructo de, de, de, de, de digamos, economía eh, es, fue un tiempo en que hubo un incremento de precios de los eh, minerales y al mismo tiempo del gas eh, de tal suerte que hubo un ingreso muy importante, sin embargo la égida de Estados Unidos eh, determinó eh, progresivamente la militarización de todas las actividades eh, fue el tiempo también del cierre de la universidad de más de un año y la persecución a todos los activistas políticos sindicales todo el que se podía oponer al, al régimen eh, fue una época de, de mucha represión, de tortura eh, y bueno tal vez el punto más álgido en el ámbito de la persecución fue la de estructuración del Plan Cóndor. el 73 ya fue el golpe de, en Uruguay, y luego en Chile, y posteriormente en Argentina. La estructuración del Plan Cóndor significó este, la persecución también de tanto bolivianos en Argentina, eh, en Chile, como este, de, de compañeros extranjeros acá en Bolivia. Teníamos compañeros militantes, yo vengo del Ejército de, de Liberación Nacional, que fue, eh, digamos, eh, la, el grupo político más, más perseguido. Este, entonces, el tiempo de la tortura, tenemos aún desaparecidos de, de ese tiempo. Es de decir, gente que fue apresada y nunca más los volvimos a ver. Tenemos al menos 10 compañeros que fueron fusilados con eh, la lógica de que, parecí, que eh, bueno, eh, indicaron que eh, este, se estaban escapando y no era cierto. Los fusilaron, los sacaron expresamente de la prisión. Tuvimos eh, compañeros que los eh, mataron a, a palos en tortura. Es decir, fue una, un, un tiempo excesivo, muy, muy largo, muy duro, de muchísima represión, de muchísima persecución. Fueron cientos los compañeros exilados, fueron cientos los compañeros que también fueron eh, enviados a lugares muy remotos, como ha sido Alto y donde... No se, podía, no se podía salir entonces este, el golpe de base forma parte de esa noche larga de dictaduras y es el periodo donde se comienza a aplicar el neoliberalismo es la época donde la doctrina de la seguridad nacional este, se aplica a nivel de todos los países una, una teoría digamos, una estrategia norteamericana que eh, frente a la, al avance de los movimientos sociales a nivel Latinoamericano y el Caribe, este, deciden militarizar los gobiernos y por ello es que tenemos una etapa de golpes de Estado militar este, y al mismo tiempo de eh, suponer que el enemigo principal es el interno. Es decir, los ejércitos tienen como norma, digamos, proteger la seguridad nacional frente a toda agresión externa. Sin embargo, desde ese momento se transforma la idea del enemigo principal, identificado como todo comunista, socialista, luchador, este, de tal manera que el enemigo principal es interno. Es el tiempo de lo que se llama, denomina la guerra sucia, este, y, y por ello mismo no escatima ningún tipo de recurso como para perseguir y destruir. ¿no? Eh, señora Nila... Eh... Usted hablaba que eh, además de lo sangrienta, sádica y criminal dictadura que se instaló en nuestro país, también se impuso un modelo económico. Y cuando hablamos del modelo económico estamos hablando de un favorecimiento a grupos de poder en Santa Cruz, otorgar grandes extensiones de tierras a unas cuantas familias y contraer una de las deudas externas más grandes en la historia de Bolivia, lo que terminamos de pagar seguro hace un par de años. Sí, sí. Eh, fue justamente a pesar de que hubo ingresos económicos importantes en ese, en ese tiempo, sin embargo, fue el tiempo de, también de concesión de, de préstamos eh, fundamentalmente a la agroindustria, eh, a los eh, productores de algodón, de, de arroz, de, de, de caña. Este, y en el ámbito de los productores de algodón, hubo una, realmente fue desastroso aquello porque... Eh, produjeron mal, eh, enviaron barcos con el, la mercadería que luego les fueron devueltos porque estaban mal hechos y seguramente estaban muy mal trabajados este, y bueno, fue el tiempo, como indica, de concesión de grandes extensiones de territorio porque eh, dentro del plan que venía desde antes era el desarrollo eh, del oriente, el desarrollo agrícola pero en esa época se hace un desarrollo totalmente desequilibrado, muy favorable, digamos, al oriente, que, bueno, podía estar muy bien siempre y cuando hubiera una línea de trabajo que garantizara, ¿no es verdad?, una buena producción. En ese sentido, este, en ese sentido hay una, un momento muy, eh, muy, muy complejo porque este, finalmente, aparte de la concesión, eh, pues se generan quiebras inclusive eh, realmente no explicables ¿no? frente a tanta protección y como usted indica, la, los préstamos que venían y que eran muy fácilmente obtenidos en ese momento aparentemente porque necesitaban proteger este gobierno, ese gobierno, este, de tal manera que en el tiempo que, se, que, que estuvo el señor Vance eh, más o menos han existido por lo menos a un millón de dólares diarios de préstamos eh, lo cual eh, nos eh, terminamos con una deuda muy fuerte este, de tal que se fue agravando hasta el momento en que se incorpora el señor Silvio Soazo, bastante unos años después, después del golpe de García Mesa que fue sumándose y que no se pagaban esos préstamos de tal manera que este, eh, la inflación que hubo durante el señor Silvio Soazo es consecuencia de un desgobierno total una economía muy mal llevada, muy favorable a algunos sectores. Y bueno, esas son las consecuencias que aún arrastramos ahora. ¿no? Señora Heredia, eh, esto no hubiera sido posible sin la participación de quien se suponía era el proyecto antagónico al proyecto bancerista. Estamos hablando del movimiento nacionalista revolucionario en sus orígenes, eh, más bien era una fuerza casi progresista, pro derechos, iba ampliando los derechos, pero al final el MNR y la falange socialista boliviana fueron los aliados de la cruenta dictadura de Banzer. ¿Cómo entendemos esto? Sí, eh, anteriormente eran enemigos pero frontales, la falange y el MNR. El MNR, con la revolución del 52, este, se derrocó a gobiernos militares donde la falange estaba pero totalmente articulada. En la época del MNR, surgió una persecución muy fuerte a la falange este, y de pronto en el golpe de Barrientos hay una articulación entre ellos y esta articulación se, se continúa de manera muy, muy importante este, con Bárbara. En realidad con Barrientos el golpe más importante fue llevado por, el, por la falange, pero va a ser, este, tiene a, a bien unir a esos enemigos, ¿no? Eh, ¿Qué pasaba? Eh, reitero, el movimiento obrero y popular, a pesar de la represión con Barrientos, vivieron muchas masacres mineras, incluyendo la de San Juan, que es, una, es una, un momento muy duro, este... Sin embargo, el movimiento popular se había logrado reorganizar. Eh, hay, un, hay varios golpes, eh, eh, es apoyado, digamos, asciende el golpe eh, del señor Torres, el general Torres, como presidente, y es en, esa, en esos 10 meses que se organiza, se reorganizan los sindicatos y se constituye la Asamblea del Pueblo. Y la Asamblea del Pueblo era una suerte de, una, de un congreso nacional popular, y desde allí este, organizan, ¿no es cierto?, toda una serie de... Nuevamente se reorganiza el movimiento popular y frente a aquello, pues viene este el golpe, que, como identificado, este, identificaron al movimiento popular peligroso en su actividad, en su actitud, este y, y bueno, suman aquello, el supuesto de que las guerrillas se estaban desestabilizando, y este, viene el golpe, es cierto también la universidad logra una articulación realmente importante este el tiempo de una universidad eh, revolucionaria, productiva, democrática, articulada a los movimientos sociales habían brigadas universitarias de trabajo en el, el área rural, periurbana, etc. Entonces el golpe eh, significa eso, ¿no? es decir, eh, desarticular nuevamente como hoy se quiso hacer con el último golpe, es decir, destruir todo tipo de articulación sindical o política este, contraria al orden que ellos se eh, suponían, ¿no? es decir, toda organización popular. Entonces, este, las derechas se unen, en pues, ¿no? ese momento la derecha del MNR, y que sigue siendo derecha, que se quedó como derecha desde ese tiempo, este, y la falange, este, limaron cuentas y dieron un golpe, eh, del que posteriormente menos de un año este, el señor Barcer los, eh, los eliminó particularmente al MNR lo, lo ignoró y continuó gobernando particularmente apoyado en la falange que era una, un partido de ultraderecha en ese momento, ¿no? ligado al falangismo eh, este, español es decir, al franquismo eh, esto, no es decir eh, reitero, es decir, la historia se repite ¿no? eh, muchas veces, y en este caso se repite este, porque en el último tiempo también las derechas se unieron contra el movimiento este, popular este, organizado, ¿no es verdad? Eh, bueno, estas esta, esta son historias, hoy la derecha que, que dio el golpe, que también viene desde Santa Cruz, también de la mano de un señor muy particular, cuyo padre militar fue uno de los que intervino la Universidad San este, Gabriel Geno Moreno en el año 71. Es uno de, la, de los militantes de ese, de, ese, de ese momento tan duro. ¿no? Y hoy se aparece con su hijo, lastimosamente, en una, en una aventura más o menos similar. Eh, es muy interesante lo, lo que hace mención porque quienes hemos nacido en la década de los ochentas eh, ...hemos vivido siempre en democracia... ...salvo el 2019... ...que hemos visto una interrupción democrática... ...una usurpación del poder... ...y un régimen violento como fue el de Janine Áñez... Eh, ...pero no teníamos un antecedente vivencial... ...es decir... ...¿cómo entendemos que la historia se repite... ...que los métodos se repiten 50 años después vuelva a ocurrir escenarios parecidos y que no estemos preparados para saber llevarlos. Y bueno, es que los autores intelectuales siguen siendo los mismos, ¿no es verdad? Este, sigue siendo Estados Unidos, esa lógica de imposición y de dominio. Eh, la doctrina de la seguridad nacional, eh, delineada ya en fines de los 60-70, se mantiene, pues, hasta ahora, ¿no? Es el, es el, digamos, es la lógica de la intervención de Estados Unidos, del derecho que se atribuye a Estados Unidos al control, a intervenir cualquier país que suponga que está, digamos, que se desestabilizando eh, no solamente la, la, la reitero, la, la estabilidad del país, sino también la región. Entonces, no es nueva, digamos, esto. Y este, fue conformando ese momento eh, lo que se llama la Escuela de las Américas. Era una institución en la cual, y que hoy han trasladado, es, antes era funcionaba en Panamá, hoy funciona en Estados Unidos. Eh, y allí este, son trasladados, son llevados, son eh, invitados, vamos a decir, este, gente del ejército, este, desde soldados, desde no soldados, sino desde oficiales, no sabría decirle desde qué grado, pero sí llevan estos jóvenes eh, para eh, formar eh, una inteligencia eh, capaz de tomar el gobierno en el momento o de que se llama eh, controlar a la población en el momento que, que supongo Estados Unidos que hay un nivel de de peligro de riesgo y hoy se produce exactamente lo mismo ¿no? es decir el golpe eh, viene de la mano de ex militares o por lo menos militares retirados por eso mismo ahí está el señor eh, Camacho y otra, y otra gente que aparecen como militares retirados que son militares retirados que hacen la articulación y claro utilizan ahora gente más joven eh, eh, pero por otra parte son momentos diferentes este, el movimiento popular hoy está extendido ya no son solo sindicatos son, eh, son juntas vecinales son eh, movimientos eh, este, inclusive juveniles que se ha extendido es decir, la, la política y la formación política insuficiente, con poca experiencia a pesar de todo es hoy mucho más eh, popular, más eh, extendida eh, no está de la mano exclusivamente de sindicatos, de ¿no? verdad, como era antes, o de partidos. Hoy eh, el MAS es una instancia mucho más diluida, pero también eh, muestra su debilidad, porque eh, no ha tenido un nivel de organización que le permita resistir de manera organizada, ordenada, este golpe que, es, que, ha, que ha venido, ¿no? y que más bien ha sido un golpe, la gente no ha salido a resistir, ha habido mucha provocación de parte de la, de la derecha, un uso cierto de, de sectores civiles, este, pero finalmente eh, hemos visto nosotros cómo han sido entrenados los grupos juveniles, universitarios, pues de acá se ha visto muy bien, como universitarios, o por lo menos parecían así, seguramente pandilleros además, este, fueron entrenados y fueron tomando, yo he visto muy bien, una... Una imagen que, sal, que sale de este, un grupo de estudiantes, inclusive con guardapolvos, como si fueran eh, de medicina. Ojalá que no lo fueran, ¿no? Porque un estudiante de medicina no va a matar. Y este, de, de, de, de ninguna manera podría llevar un guardapolvo como para ir a, a golpear. Eh, porque no es ese? El principio de, de la, del médico es no hacer daño. Y entonces, hasta de, de la forma simbólica, eh, cómo este, han utilizado a estos grupos y, y, bueno, o sea, y se ve cómo están organizados, cómo llega una, eh, una estructura eh, orientada, dirigida desde los costados. Y es, es realmente importante volver a ver esas imágenes como para este, prever que nunca más ocurra semejante la realidad. ¿no? Es decir, Recuperar la memoria es esto, es formar y es evitar, es transmitir, o sea, transmitir esa experiencia tan negativa para que nunca más ocurra. Es decir, lo que ocurrió en el golpe del, del 71, que hoy eh, aparece de una manera tan eh, similar en muchos aspectos, no debe ocurrir y probablemente ocurre porque tal vez nosotros los antiguos no les hemos transmitido la experiencia esa vivencia tan dura, porque es muy duro recordar este, de tal manera que uno se sorprende que la juventud hoy estuviera tan desubicada en ese momento y que este, lo haga un golpe de Estado. Señor Heredia, quiero agradecerle por este tiempo. Sin duda alguna nos podríamos quedar horas hablando acerca del atropello sistemático de violación de los derechos humanos, pero también de la lucha de esas mujeres a la cabeza de Domitila Barrios que empezaron esa huelga de hambre que acabó con esa cruenta dictadura, el valor de Marcelo Quiroga Santa Cruz para después eh, sentarlo y acusarlo a Hugo Banzer Suárez por crímenes de lesa humanidad. Es decir, hay mucho que hablar y estaremos reflexionando hoy y mañana en, durante nuestra programación de Avia Yala Televisión. Quiero agradecerle por este tiempo. Muchas gracias usted usted las gracias reiterar que el juicio de responsabilidades debe hacerse. Nunca se hizo a los dictadores y hoy debe hacerse, debe, debe hacerse el juicio de responsabilidad. Le agradezco muchísimo y hasta otro momento. Hasta otro momento. Estuvo junto a nosotros eh, la presidenta de la Comisión de la Verdad, una defensora de los derechos humanos, la doctora Nila Heredia, hablando acerca de lo que pasó hace medio siglo en nuestro país eh, el golpe de Estado que llevó al poder a Hugo Banzer Suárez y sentó una de las dictaduras más sangrientas, más oscuras en la historia del siglo XX de nuestro país. Eh, desapariciones, asesinatos, eh, la criminalización de pensar diferente, el que sea uno tildado de comunista o socialista, era suficiente delito para ser acribillado. Y esta operación conjunta con otros eh, dictadores de la región, becados todos de la Escuela de las Américas, como Augusto Pinochet, como Olvidarnos del Abrazo de Charaña, entre ambos dictadores, o Stroessner en Paraguay, o Videla en la Argentina, a hacer este operativo conjunto de masacrar a la gente, solo por pensar Diferente. Eso ocurrió hace 50 años. Ocurrió el 2019 también. Esperemos que no se vuelva a repetir. 8 de la mañana, 6 minutos. Pausa. Ya volvemos.